Una tierra a la que se le estima, se le quiere, se le ama, una tierra que te vio nacer, en la que has vivido siempre, te merece un profundo respeto y una entrega total, amar es entregarse totalmente, amas tu tierra, su historia, sus costumbres, su cultura, sus tradiciones, pero lo más importante, la amas porque conoces a su gente, desde Laredo a Tampico, desde Matamoros hasta Pula, de extremo a extremo. Y esa es la razón que me movió a, a buscar ser candidato a gobernador para ser gobernador de Tamaulipas. Para ser gobernador y poner a disposición de las y los tamaulipecos la experiencia que hemos adquirido en los diferentes cargos a los más de 40 años que hemos estado en la vida pública. Ojalá y tuviéramos uh, un debate que eso se deja normalmente para que se va. Tengo entendido que vendrán en, en el formato del INE para los, ya cuando estén las candidaturas, pero ahorita estamos apenas en, en la manifestación de deseo. Ojalá, yo hubiera un debate, es algo que a mí me gusta, que creo que es muy democrático porque le damos oportunidad a la gente de que conozca quién es quién y que escoja de ahí, que opine de ahí para no tener este figuras maquilladas políticamente hablando.